Eh, supuestamente acá el, el, el, el culpable de todo esto, vamos a decir, ¿no es cierto? Eh, de que venga gendarmería, de que venga prefectura, han venido combis de prefectura, de infantería. Eh, Calculate más o menos que debe haber entre unos 300 y unos 400 efectivos entre ah, todas las fuerzas. pero es terrible. Bueno, este... Nosotros estamos apostados sobre el costado, desalojamos la rotonda, nos pusimos al costado, así que pacíficamente, ¿no es cierto? Sí. Ahora el señor Arturo Roja, nosotros queremos hablar con él, no nos atiende, eh, él es el que metió el dedo en el timbre, vamos a decir, para que esté pasando lo que está pasando hoy, eh, es uno de los, vamos a decir de los padres, porque el consejo deliberante, acá hay cetales, eh, de diferentes bloques, uno, dos, pero hay, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, eh, y Arturo Roja es el que nos está nos está soltando la mano cuando él tendría que agarrar y ponerse a pensar de que él tendría que estar acompañándonos a nosotros o, o, o equilibrarse, ¿no es cierto? y no ser tan duro con nosotros porque, a ver, en el lugar donde está lo votó la, la gente y sí, el pueblo lo votó decime, eh, claro, porque Gendarmería bueno, más allá de que eso autoriza provincia claro, él tiene que haber pedido de, digamos, como la autorización para que los manden. Él, él, él habló allá arriba, y él, este, o sea, nosotros tenemos, eh, a ver, a conocido, o conocido, o algún familiar que trabaja en el consorcio. ¿no claro, sabes cómo y... son realmente las cosas? Claro, sí, seguro, claro, seguro. Sí. Que claro. siempre algo te cuentan y hablas. Obvio que es así. Y que dijo que estos camereros, estos negros de, así, negros de, de, de M, este, siempre haciendo lo mismo y yo no les voy a permitir que me vengan a, a ensuciar el puerto, cuando el puerto lo, lo ensucian ellos mismos ¿eh? cuando lo, el puerto lo ensucian ellos porque nosotros fuimos a pedirle una charla cosa que te, te cierra las puertas los ¿y por qué crees nicho, que tiene esa actitud? porque está, a ver él está de la mano, muy bien prendido de la mano del gobierno yo lo lamento por por eh, su caudillo eh, Jerónimo Venega, que dejó un, una persona que, eh, la, eh, eh, si hubiese estado Jerónimo, estas cosas no hubiesen pasado. Esto no hubiese pasado porque él siempre estaba al lado del trabajador, siempre lo tuvo.